Bueno, la cosa es así. ¿Quién se resfría en verano? ¡Tu vieja! Buenas, qué onda, Nazi, Soy Brandon y sean bienvenidos a este primer video del 2019-2. Ya vamos a llegar febrero y yo recién voy a estar haciendo el primer video del año. Eh, soy un desastre como youtuber. Bien, ya vamos a entrar en febrero. O sea, la... Madre. Ya están pasando un mes rápido, y yo todavía no consigo trabajo Oye, Brandon, ¿te sabe a fracaso? Oye, a decirle como empecé el 2020 normal, pobre, con más amigos, con calor y con muchas ganas de sacar una música Y estoy hablando con la nariz. Ya que me atrasé en subir videos, me atrasaron también los temas para hablar, así que voy a hablar de tres temas a la vez en este video Y si no te entretienes, flaco, apretá el botón cerrar y dejarme de hinchar los huevos I want you to focus on the tip of this pen So just follow it with your eyes, okay? sí. número uno que voy a hablar. Bueno, el verano, ¿qué es el verano? Es la mejor estación que podría haber existido. Esta preciosidad llegará al límite. No entiendo esas personas que dicen me gusta el verano porque, o sea, piscina, muestra las piernas. Y no, no entienden, no entienden. ¿Por qué? Porque son puchos. Bueno, me voy a estar calmando. Calmo, o si no me agarra calor. Bueno, aparte de que el verano sea la estación favorita de los. Tinchos. También la gente de clase baja. Hay algunos que le gusta el verano, no sé por qué. O sea, no puedes dormirte porque ya estás transpirando. Te bañás, salís de bañarte, te sentás, ya estás transpirando. Y decís, no, hay muchos recursos para combatir el calor. Una de ellas es el ventilador. No, man, no, el ventilador, no. O sea, el ventilador te da más calor que lo habitual. No puedes dormir con ventilador porque se te derrite las bolas, literalmente. Puedes dormir en bola, genial. Pero después te acordás que tu pieza es compartida. Ver a un familiar ya en cuero ya te produce náuseas. Imagínate, imaginar que eh, a tu familiar en bola. ¡Qué rico! También hay otros recursos para combatir el calor: está la pileta. Una de las cosas más lindas que se puede haber creado. Sí, o sea, te quedas toda la tarde ahí. A veces, no sé, te tiras una cestita, te quemas todo, pero bueno, igual tenés pileta. Pero como toda la vida, todo tiene un fin: el horario cuando tenés que salir de la pileta. Por ejemplo, tenés que ir a comer, bueno, te sacas un poquito. Estás comiendo, ya estás aspirando. porque no no, se, no no, y bueno, después saltas con el recurso de Sí, pero puedo comer en la pileta. No, no hagas eso, no hagas eso, no puedes hacer eso. Tomara, aleja de historia, no te resfries en verano, Dios mío. En las fechas de verano también pasan muchas cosas como. Estamos acercando a San Valentín, una fecha que todos aman y todos los telos están llenos. Ah, reconejo. Bueno, en mi caso no. Yo me quedo acá encerrado en mi casa con el aire a 10 grados y tomando helado. Así de bien la paso. Mirá, mirá lo que te perdés. Mirá, corazón, mirá lo que te perdés. <risa> El año pasado, si mal no recuerdo, hice un video hablando sobre San Valentín. Acá creo que está apareciendo la tarjetita, así que vayan a verlo. Pero bueno, che, si está soltero, por alguna razón está soltero. Pero acuérdense que el 14 de febrero no solo es San Valentín, también es el cumpleaños de YouTube. Mucha alegría no puedo tener si sí, YouTube últimamente es una mierda. Bueno, me está ayudando un montón, pero es una mierda últimamente. Así que sale IRL en Twitch farte. No. No. Y en febrero tampoco pasa San Valentín, el cumpleaños de YouTube y que te transpira las bolas. No, también está... El... Si no me pones reboleo, no sale. ¡Rebolea! ¡Sube! ¡Rebolea! Si no saben qué es un carnaval, los carnavales son un ritual satánico donde mucha gente está reunida viendo los cuerpos semidesnudos de las personas y donde está presente la lujuria. Bueno, sí, en un carnaval hacen eso: se reúnen muchas personas y ven cuerpos semidesnudos en carroza llenos de glitter y que te apuñalan con una pluma en el ojo. Pero bueno, se lo pasa bien, está su familia. Y te tiran espuma en el ojo Perdonen si tengo un problema, que te tiren espuma cada rato Bueno, creo que ya se dieron cuenta que odio los carnavales y odio ¡Oh, Y no sé por qué es gracioso, porque los carnavales es como navidad Toda la gente está feliz, no se conocen pero se abrazan Y dice, guacho, eh, guacho, sí, sí, sí, dale, veníame toda rubia, culona ¡Pah! Re fea, re bobo, oh, amigo, tenés la cara repateada, imagínate. Parece que te atropelló un camión en la avenida acá a la vuelta de mi casa bueno, manga de nazis, creo que esto sería todo así, creo que es el video más poronga que hice Este fue un video cortito, solo era para darle una bienvenida a este canal en 2020 Pero le aseguro que se aproximan muchas cosas copadas, voy a estar grabando con gente Capaz que, no sé, tire un video grabando afuera, no sé, ah no, no, ustedes fíjense Y no solo voy a grabar eso, también voy a sacar músicas que muah, están quedando preciosos Y capaz, no sé... Saco un remix. Bueno y si se quiere enterar cuando subo video nuevo o música nueva, sígueme en las redes sociales que lo voy a estar dejando por acá. Me estoy quedando sin tiempo, no tengo más nada que decir. Brandon le dices. Chaos. No sé cómo terminar mis videos, no sé. Eh... Chau nazis. Vamos con la fan, todos a, la red, a buscar con, Aín, con la bola Dragón. Sin duda será con el